Hola, ¿qué tal gente bonita del internet eh, que nos escucha semana a semana en Nada es Original, el podcast más pirata de las redes? Y pues hoy tenemos un programa como normalmente tenemos programas muy interesantes eh, con invitados eh, muy muy comprometidos con el cine experimental y... Continuamos con la con el recorrido, pues no solo, no solo de, de los con los creadores de la selección del décimo aniversario de Ultracinema, sino también un recorrido por nuestra América Latina. Y antes de presentarlos, pues, pues eh, me da gusto darle la bienvenida a Michael Ramos Araizaga, que nos acompaña el día de hoy en este podcast. Hola, Michael, ¿cómo estás? Bien, bien, maestro Bunt. Eh, pues aquí de vuelta, después de una, un periodo de ausencias, que ahí que ya sabe que uno se mete en problemas que, que, bueno, también son buenos para el alma. Pero bueno, ya estamos acá en Nades Original, el podcast más pirata de las redes. A ver qué nos separa el futuro. Y bueno, muy contentos de estos invitados internacionales que ya tiene rato que no lo decimos, pero pues ni Obama tenía en sus, en sus mañaneras, ¿no? Ni, ni nadie se puede dar el lujo de tener. Estos invitados internacionales. Exactamente. Nuestro punto. Exactamente. Y pues les decía que tenemos, eh, un, un, seguimos con el recorrido por, por nuestra América Latina. Y en esta ocasión pues tenemos a Pablo Molina y a Jaime Pinos desde Valparaíso, Chile. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. No, pues bien, bien, bien, bien. Muchas Gracias. Pues, pues, pues al contrario, gracias. Y después de algunos intercambios de correos electrónicos, pues yo creo que era muy importante tener a, a, a la presencia de, de ambos, porque creo que es un proyecto, el de fuego, humo, ceniza, eh, un proyecto a, a, a dos mentes. que eh, Es como muy, muy interesante y es un proyecto que me... Pues muy contemporáneo, pero luego nos damos cuenta que casi 50 años después sigue pasando lo mismo en, en Chile en particular, ¿no? Entonces eh, ya, nos, ya nos irán platicando. Ahora no nos acompaña Carla González, que es nuestra conductora eh, titular. Le mandamos un saludo. Ha tenido un proyecto y un, un proyecto de trabajo bastante, bastante... Largo. Y Camila Perales tampoco nos pudo acompañar el día de hoy, pero le mandamos un saludo también donde quiera que esté. Y entonces es un programa solo de caballeros donde podemos fumar habanos y contar chistes picantes como en los clubes, como en los clubes de, de, de Phileas Fogg. Y pues vamos a dar una vuelta, no al mundo, pero sí a América Latina, desde el Río Bravo hasta, hasta la Tierra del Fuego que es como donde, donde vamos a estar, eh, pues no sé, Micha, ¿quieres abrir la, la conversación para, para abrir boca? Sí, no, la verdad es que se, se, se, o sea, esto, esto que viene va a ser súper interesante, porque además Pablo Molina eh, es uno de los artífices de, de uno de los festivales hermanos de ultracinema, eh, proceso de error que, que allá hacen en, en, en, en, en la Yemba, el Paraíso, Y además ya platicaremos con, con él también acerca del de proceso de error. Y también ahorita en Show está eh, la película colectiva Fragmento de un Cinema, que igual salió de la, de la mente brillante de Pablo. Ya platicaremos de todo eso. Pero bueno, me, me gustaría en que empezáramos pues, por, por contarnos la, que nos contaron la génesis. ¿no? Yo sé que Jaime es el autor de, de, de, del, de, los, textos que, de los textos que escuchamos. Pero bueno, ¿cómo surge? ¿De dónde, dónde, dónde, dónde se conocen? ¿Por qué? ¿Cómo, cómo surgió la idea de humo, fuego, humo, ceniza? Y pues ahora sí que este es, este, nadie nos escucha, entonces ustedes siéntanse libres de, sí. de expresar todo esto, porque pues no sé, de, ahora sí que aquí, aquí es el, este es el lugar, este es un, como, como un, un, un de, eh, ¿cómo se llama desván? No, desván es el de arriba, diván, como un diván de... Oh. Como un diván, sí, sí no bueno, sé si quieres contar tú la historia, Pablo. Eh, no, adelante, adelante. Bueno, la historia es sencilla. En realidad nos conocimos más, más por poesía que por cine. En, en ocasión de un taller de, de poesía que hacíamos con un grupo de amigos en una librería acá en Valparaíso. ¿Estamos en qué año ahí, Pablo? 2019, creo. 2019. En... Y bueno, en el contexto de ese, de ese taller nos fuimos encontrando también, porque de mi parte siempre he explorado la relación entre las palabras y las imágenes. Entonces me encuentro con, con Pablo, que, viene, que tiene una escritura poética, pero además viene del mundo del cine, y se dio naturalmente la, el diálogo, la relación y después eh, el, el proyecto a partir de, de, de mi libro, ¿no? Creo que se fue, nicha por cuestiones de técnicas, pero de, de hecho sí es, es, una, es una pregunta que quería hacerles porque yo siento que el, este, este trabajo está, pues es, está, está siempre como, como la imagen está también en lo poético, ¿No? La, la imagen está en lo poético, obviamente está el texto que está, que está narrando, acompañando las imágenes, pero, pero me parece muy interesante cómo, cómo, cómo, lograr, y además podría ser como muy fácil de pronto, como, como ilustrar de manera muy explícita algo, ¿No? Pero el montaje y las imágenes pues generan como como esta esta amalgama no está como muy muy cercano cómo cómo lograron esta pues esta simbiosis no porque me parece que, que siempre está como como las imágenes y el texto está como muy muy muy cohesionado y en ningún momento hay como esta esta cuestión no tan explícita de si, de si por ejemplo se habla de la bandera y, y no está la bandera quemándose, sino que hay son otras imágenes. ¿Cómo, cómo logran esta, esta relación que me parece extraordinario? Eh, creo que eso en verdad es como... Bueno, en, en todas estas discusiones sobre el proyecto, cuando tratábamos de llevarlo a cabo, el... Creo que el, el, el espíritu de Chris Marker salió bastante en, en, en la conversación constantemente. Y creo que es parte de, de, de un análisis de cómo funcionan la, las obras de Chris Marker también. O sea, hay una voz constante, pero las imágenes ilustran y, y ocultan a la vez. Entonces, mm. como que esa, esa era, era la idea que tratábamos de hacer como de de que hicieron referencia, pero de forma tangencial, no, no, no ilustrando, porque en verdad hubiera sido como muy, de partida hubiera sido muy panfletario y por otro lado hubiera sido como copiando esquemas del documental del año 50, entonces como que no, no lugar sí, sí, porque realmente, realmente po, po, podría ser como dices, como muy fácil, no de pronto explícitamente ilustrar Ilustrar las, um, las palabras y, y no, realmente dices algo muy interesante, es, muestras, ilustras, pero a la vez esconde, que yo creo que esa es una, una cuestión bien, bien interesante. Ja, Jaime, ¿cómo, ¿cómo llegas a, a, a estas palabras? ¿Cómo, ¿Cómo es como tu proceso de... De, de creación en tanto lo poético porque también nos hablas de, de imágenes y la poesía es mucho imagen no hay muchísima, muchísima imagen en, en, en la poesía platícanos un poco cómo, cómo se da esta relación de la que nos hablas entre, entre, entre la poesía y, y la imagen en tu caso particular sí. bueno, a, habría que decir que la poesía chilena eh, ha tenido un, una exploración eh, Vínculo con las imágenes desde mucho atrás, ¿no es cierto?, de lo que, lo que intentamos hacer nosotros en este trabajo, ¿no? Eh, ya desde Nicanor Parra, por ejemplo, ¿no?, Juan Luis Martínez, uh -huh. etc. Eh, una exploración hacia la imagen, hacia las artes visuales fundamentalmente, más que el cine tal vez, eh, pero claro, la, eh, Pablo hacía referencia a Chris Marker, que fue una coincidencia uh -huh. inmediata eh, en los primeros diálogos, Creo que también ahí entra en juego la, la idea del ensayo, ¿no? uh -huh. el sin ensayo. Eh, o sea, la forma de construir este texto eh, que vincula, que relaciona imágenes y palabras eh, es también eh, desde la forma del ensayo, o sea, desde la pregunta ¿no? y no desde la certeza en términos del discurso, pero también desde la exploración de la forma. ¿no? Y ahí hay algo que me, siempre me ha gustado mucho de, de Godard, ¿no? cuando define el cine como una forma que piensa. Eh, yo creo que la poesía también es una forma que piensa. Entonces, eh, la vinculación creo que es muy orgánica. ¿no? Eh, bueno, el mismo Chris Marquez se definió como un poeta a un momento dado, y muchos otros cineastas de la primera eh, época del cine de vanguardia, estoy pensando en Beethoven, etcétera etc., ¿no? Einstein eh, todos pasaron de alguna manera por la, por la poesía como referente, como forma posible. ¿no? Y lo otro es que también creo que hay una situación, ¿no? eh, uno crea en una situación cultural, social, histórica, política. Y en ese sentido eh, me marcaron desde hace muchos años las lecturas de Guy Debord y los situacionistas franceses, ¿no? eh, en el sentido de vivir en esta sociedad del espectáculo que no es solo la proliferación de imágenes, todos percibimos que vivimos en medio de un tráfago de imágenes, que una invasión de imágenes que nos, llevan, nos llegan desde distintos lugares. ¿no? Pero Debord dice que lo importante es que las relaciones entre las personas están mediadas por imágenes, y eso me parece que ubica el problema creativo en otro lugar. ¿no? Entonces creo que en la conversación con Pablo hubieron varios puntos de abordaje de este problema eh, constructivo, de cómo construir en igualdad de condiciones, en igualdad de importancia, con palabras y con imágenes, no eh, y cómo se relacionan eh, en el montaje. Uh -huh. Por, porque además también lo, lo que me llama mucho la atención es eh, el, el, el material de archivo. no El material de archivo yo creo que es como como como de pronto insisto podría ser como muy fácil encontrar archivo a lo mejor bandera chilena eh, en llamas no pero pero cómo fue esta esta búsqueda del, del archivo y de la utilización del archivo porque creo que es creo que creo que es uno de los puntos como como importantes en este en este trabajo y y yo creo que son imágenes muy muy poderosas. ¿Cómo, cómo fue la, la búsqueda de este, de este archivo fílmico? Eh, hace mucho tiempo que soy asiduo a Archive.org, una página de, de eh, imágenes, textos, etcétera, eh, liberados en línea. O sea, no todos están completamente liberados como para ocuparlos, pero es un, un gran repositorio para poder obtener imágenes. Eh, y de ahí en verdad como que salió parte del material, El, hay otra parte que en verdad estaba, eh, sus su fuentes son películas de cine de autor, eh, generalmente europeas, bueno. y Pero creo que una, una de las ideas era como, no ocupar, por ejemplo, imágenes clásicas de, por ejemplo, el golpe de Estado de Chile. El, no, no ocupar los, los famosos aviones que filmó, filmó Chaskel, no ocupar nada de lo que ocupó Patricio Guzmán para esas películas. Eh, ahora... No me acuerdo si en verdad fue así, o sea, si quedó algo al final o no, pero... Eh, como que la idea era, era romper con, con esta idea del, del icono clásico igual para hablar de este tipo de temas. Sí, o sea, hay, hay documentales que son como del eran, eran fragmentos de un documental también que eran sobre el sur de Chile. Entonces, sería Mapuche... Eh, etcétera, los bosques, las de, de plantaciones de eucaliptos, pero están fuera de contexto, o sea, son, es, como, es como la imagen bonita que se trataba de vender en el momento, entonces, obviamente, está todo un poco más de significado, eh, entonces, como que, hacer el detour a esa imagen con la palabra que va con crítica, entonces, como que, él, ahí, al menos, nos hacía un poco, un poco de conexión. Sí, es súper interesante. Perdón, perdón, perdón, Jaime. No, dale, dale, dale. De iba, iba a decir que, este, que es súper interesante como el juego del justo eso que, que menciona Pablo de las imágenes y, lo, y, y los textos, porque no... Como que de repente estamos acostumbrados a ver cierto tipo de trabajos en donde las imágenes ilustran lo que, de lo que se está hablando. Y, y aquí más bien acompañamos. Bañan, ¿no? Que más bien te van llevando de la mano y, y sí, sí, como que la ilustración no es eh, tajante, no sé, es, es más bien metafórica en muchos casos y, y, y eso enriquece mucho todo, ¿no? O sea, te da, te da más pistas, no te lo da todo digerido y eso hace, hace un juego maravilloso, ¿no? Este, digo, el repositorio este del, del que habló Pablo, eh, la, la página, pues es básicamente el. El, del archivo Prelinger, me imagino la parte donde más, donde más te, te, te debiste haber nutrido, pues porque es una, es una maravilla, ¿no? Ya hemos hablado infinidad de veces de ese espacio y, y, y, y pues sí, tiene, tiene material lo que pasa, para, para hacer, no una, sino muchas películas. Y la maravilla es que es gratuito, ¿no? O sea, eso, eso literalmente este, pues facilita la, la labor. Pero bueno, eso, eso era lo que me, me, me quería comentar, porque sí, sí es significativo, ¿no? En un tiempo en donde estamos bombardeados de imágenes, que las eh, imágenes no, no, no te las den ya predigeridas, eh, pues siento que le, le, le suman muchísimo a, a proyectos como este. Y de pronto, respecto de eso, o sea, como que la imagen no sea una ilustración del texto escrito, ¿no? Eh, hay una, un, una intuición que es más poética, tal vez. Eh, recuerdo algo que creo recordar que es de Paul Valéry, que decía que la mejor metáfora es la que relacionaba los términos las realidades más distantes. ¿no? Y de pronto el, el, el montaje de este trabajo intenta justamente ser un montaje más por fricción, ¿no? un montaje más bien áspero, ¿no? en el sentido de relacionar realidades significantes, significados, que no son obvios, ¿no? O sea, establecer otro tipo de relaciones, eh, más allá de si lo conseguimos o no, por lo menos eh, lo intentamos, y en, y en ese sentido que no fuera un discurso panfletario ideológico, en el sentido eh, más pobre. ¿no? Eh, construir una politicidad también en la forma, ¿no? que esa forma no fuera una forma convencional, la, desgastada, como es la relación ilustrativa de la imagen respecto al texto escrito, sino arriesgarse a montar con un principio más abierto, eh, más poético, en términos de cómo se construye la metáfora. ¿no? Bueno, también parte del sonido es, es eh, apropiación. Son, hay unos tracks que van de fondo que son eh, de las misiones Voyager, esta eh, como espectrografía que hicieron de los planetas, de algunos planetas y, y, y lunas, eh, transformándolo en sonido. Entonces como que eso también le da como un, un tono denso de fondo al, al ambiente. Puro rojo. Sí, eso, eso también está, digo, no sé, Maestro Bundt, ¿qué, qué piensa usted, pero eso también le da una dimensión, una capa, le, le, le, le da una capa interesantísima porque eh, justo eso, ¿no? Como lo, lo hace más, más misterioso. Y hemos aquí insistido mucho en eso, ¿no? De repente la, la, el sonido en, en, en, okay, eh, en cierto momento del cine experimental no, no era tan, tan trabajado, no sé, como que sí o un poquito menos, menos elaborado y, y de repente nosotros mismos ¿no? nos clavamos en, eh, en exhibir proyectos que nos impactan visualmente. ¿no? Pero el trabajo hemos hemos destacado, al menos acá en el podcast tratamos también de destacar el, el trabajo sonoro que muchos de los trabajos que hemos, eh, eh, con los que hemos platicado nos dicen que es importante. ¿no? Es, Incluso este creo que debería escucharse con, con audífonos, ahorita me tuve que cambiar aquí al teléfono porque en mi rancho tantito sopla el aire se va la luz, cuando estoy en, en mi teléfono, pero este, y antes de que se me olvide, bueno, de que se, me, se, me, se me vaya la luz, eh, destacar esto, esta parte sonora, es, es qué bueno que, que tocaste el tema Pablo, porque sí, eh, no sé si es como una cosa de los últimos tiempos o, o qué, pero sí hemos, hemos tenido la suerte de, de tener trabajos que, que el sonido es, es fundamental también, no, no, no se... No sé si disfruta igual, no sé qué piensas, maestro Bund. Absolutamente. Y, y sí, era, era también una pregunta que, que, que quería hacer, porque de, de, de pronto hay como, como sonidos que son leitmotiv, ¿no? A lo largo, tanto frases como, como sonidos como este de interferencia del celular, ¿no? Que constantemente. No sé, me pongo a pensar que si hubieran existido celulares en el, durante el golpe de estado hubieran estado inter, con muchísimas interferencias para estar llamando constantemente, ¿no? Eh, y, y aparte hay frases que se que se repiten, ¿no? Como como el país se quema, como esta frase que es eh, como como era quién quema este país, ¿no? Entonces como que es constante y, y creo que la repetición funciona muy, muy bien, ¿no? Porque como que queda muy claro y me parece bien interesante que justamente no hayan, no hayan utilizado la, las imágenes de los aviones que conocemos mucho, ¿no? Entonces creo también hasta que, que eso hace de este, de este proyecto como, como un poco atemporal, ¿no? Porque finalmente si nos ponemos a ver lo que sucede en 2019 en, en Chile y lo que sucedió en el 73, pues como que son ecos, ¿no? Entonces, no sé ustedes cómo, cómo ven, porque pues finalmente me aventuraría a decir que el golpe de Estado no solo afectó a Chile, sino pues al mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo ven ustedes esta, pues esta situación? Eh, particularmente en, en Chile y con respecto justamente a esos archivos. Eh, bueno, respecto al tema de la repetición, este es un país sísmico igual, o sea, el, el, el, la idea de la réplica es constante aquí también, y, y, y los hechos históricos también tienden a repetirse más de lo que a uno le gustaría, o sea, en diferentes grados, pero funcionan un poco como a modo de réplica. Eh, o sea, no sé, Allende tenía o, o, o lo vociferaba esta idea de que Chile era, era un país muy democrático y que las Fuerzas Armadas respetaban bastante la autoridad republicana, etcétera Pero en verdad, si uno ahí la fino, el ejército ha hecho golpes uno tras otro de forma constante o ha estado involucrado haciendo ruido de sable. Entonces son... son Creo que las repeticiones eran era necesarias al menos para este proyecto. Y. y no, se me olvidó la pregunta. Eh, y y además, ad, ad, ad, además, hay algo, algo que me. Que una de las imágenes que más me impactaron, justo antes de un texto, que decía: la junta militar era un deber patriótico, ¿no? Entonces, me pareció. O sea, yo creo que que es como la, la imagen como más fuerte y es la imagen de un texto en el diario, ¿no? Entonces esa imagen me, me dejó como sin palabras, ¿no? Entonces la, la pregunta era pues justamente cómo, cómo, cómo, cómo perciben esta, lo, lo, lo, los archivos a partir de lo que sucedía en el 73 a lo largo de la dictadura y los archivos que se han generado a partir de los movimientos sociales que ha habido en Chile pues, en estos últimos par de años? Bueno, respecto del tema del sonido, ¿no? porque hay un trabajo con la voz, pero de, la voz está interferida de alguna manera por otras sonoridades. ¿no? Y este trabajo, que, que, que quiere ser un trabajo de memoria, me parece que metaforiza de alguna manera la interferencia que ha habido en estos años en Chile de la memoria. La dificultad, el trabajo que ha sido restablecer la memoria. Entonces me parece que no podía haber una voz clara porque la voz de la memoria ha tenido que abrirse paso en medio de ese ruido blanco ¿no? que hemos estado viviendo durante muchísimos años después del golpe de Estado. Entonces un archivo, el de la memoria, que hay que reconstruir permanentemente en medio de todo este ruido sordo, ¿no? Eso diría, a propósito de lo que se hablaba del trabajo del sonido, que me parece muy interesante ahí lo que, lo que hizo Pablo. ¿no? Eh, y en los mismos términos, bueno, hay una, hay una continuidad, por supuesto, entre la historia del golpe de Estado, la dictadura y, y el momento actual. A, a la vuelta de los años queda claro que la dictadura no solo fue eh, un régimen del terror, sino también fue eh, el establecimiento de un proyecto de país, ¿no? que después de 30 años, bueno, o sea, van a cumplirse 50 años del golpe de Estado el próximo año, ¿no? eh, vivimos en el país de Pinochet, digamos. o sea, no solo es la violencia, el crimen, eh, de la deshumanidad, todo lo que más o menos se sabe respecto a lo que pasó aquí en los 70 y 80, sino también la fundación del país neoliberal. Y eso intenta también ser recogido eh, en, el, en este trabajo, ¿no? la continuidad en la historia, en la memoria, eh, de esos dos momentos, ¿no? del, del golpe, la violencia, y las consecuencias de esa violencia en un país dominado por el dinero y el poder. Que, que es un tema... Constante en ceniza, ¿no? Que creo que la analogía entre el dinero y la ceniza es como muy acertada, ¿no? Como por lo efímero que de pronto puede puede puede volverse. Y sí, de pronto eh, platicábamos con Felipe Rodríguez la semana pasada y hablaba también justamente del, de, de, de, cómo, de cómo Chile hasta cierto punto se convirtió en un laboratorio neoliberal y, no, y, y hasta mediático, ¿no? Yo creo que esta, esta es una cuestión de, de, de, de, de, del, del terror al olvido, ¿no? Porque justamente le preguntaba a, a Felipe cómo, cómo percibía él que, que la juventud ha, ha, estado, ha estado, cómo percibía él cómo la juventud percibe esa pues este hecho histórico. No sé ustedes si tienen algún algún comentario al respecto, porque bueno, a, a lo mejor no toda la juventud, pero a lo mejor hay una, una generalidad. Eh, creo que... Creo que o sea, el, el 2019, si bien fue un periodo en el que, al menos para los medios acá en Chile, fue de, de que oh, se descubrió el América, no, no, para, mucha, para cierta gente no, no era novedad tampoco lo que estaba pasando con, con la revuelta social, porque en verdad eran, han, han sido tantas carencias que se han vivido en el país durante tanto tiempo y quizás también por la característica de la, de la población, de, o sea, estamos acostumbrados aquí a que se nos cae la casa y la volvemos a construir donde mismo, entonces como que hay un, hay un, hay, hay un tema ahí de, que, de, de, de soportar como si uno fuera sísifo en este país, eh, de forma constante todos los remesones sociales, culturales y geográficos, y, pero creo que para mucha gente igual fue chocante que, que por ejemplo, lo, lo de la revuelta social. Fue, fue chocante, así como inesperado para algunos, para otros no tanto, para otros exagerado. Y, pero era algo que en diferentes grados ya se había estado realizando igual. O sea, había, había un descontento que estaba mal canalizado simplemente pero que todo es producto del, del periodo de dictadura y, el, y del, del neoliberalismo. Pero también habría que decir que la dictadura, obviamente, a, a, a propósito de la censura, ¿no? pues después durante la postdictadura también se establece un régimen de lo visible y de lo invisible en, en cuanto a las imágenes a las cuales se puede tener acceso. Eh, una película tan importante como La batalla de Chile, Tal vez el documento más importante sobre la unidad, el gobierno de la Unidad Popular sea un documento fílmico, sea esa película, Opinablo no es un documento que me parece ineludible, recién pudo verse en televisión abierta hace pocos años en Chile. ¿no? Tuvo una censura de décadas. Una película que es un clásico de la historia del documental no era posible ver, de verse en Chile. Entonces... Me parece que también hubo una especie de estallido, en estallido social, un estallido de las imágenes también, ¿no? Una apertura de las imágenes del archivo de la memoria, pero también de la imagen de las luchas eh, democráticas por eh, tratar de cambiar el estado de cosas neoliberal, ¿no? Y ahí entran dispositivos como el, el, el celular, por ejemplo, ¿no? O sea, la gente que participa de las manifestaciones, del movimiento, genera sus propias imágenes, las pone en las redes, y tenemos eh, lo que no, te no teníamos en dictadura, ¿no? imágenes tomadas desde la calle, ¿no? por estos camarógrafos, un poco de campaña, que nos, hacen pos nos hicieron posible eh, ver lo que no estábamos acostumbrados a ver en Chile. ¿no? ahora que lo, que lo mencionas Jaime, me, me gustaría que me, preguntarles digo, nosotros no, no, nos ha quedado claro a lo largo de, de, del trabajo de, de ultracinema que el, el, todo el cine es político pero mi pregunta es ¿ustedes qué piensan? ¿el, el, el cine experimental debería ser político? Eh... Yo tengo una idea también respecto de la, la poesía, ¿no? O sea, la poesía tendría que ser política. Eh, yo más bien creo que hay una forma de escribir políticamente o de hacer cine políticamente, ¿no? Que la, la politicidad de un texto, sea escrito o cinematográfico visual, eh, más bien tiene que ver con una manera de construir el texto, ¿no? No es un tema, sino una forma de de escribir, de filmar eh, o, o, o de construir una visualidad ¿no? eh, y a partir de eso creo que se puede también intentar un distanciamiento ¿no? respecto de en este caso la historia política de Chile que permita ver eh, los hechos desde otro ángulo ¿no? y a mí me parece, estoy pensando en el distanciamiento en las ideas de Brecht, por ejemplo ¿no? cómo volver a ver eso desde otro ángulo, hace posible la apertura también de otra conciencia política eh, sobre esos mismos hechos, ¿no? Creo que se fue de nuevo. Eh, es... es uh... Es, es, es muy importante como esto, esto que, que hablan sobre la, el acceso a, a, a las imágenes. ¿Qué, qué, ¿Qué papel creen que ha, que ha jugado justamente estas, esta facilidad de poder grabar con un celular, de poder grabar con prácticamente lo que tenemos a, a la mano en, en, en estos últimos años de, pues de efervescencia social? ¿Cómo... ¿Cómo como han visto el papel que ha jugado estos, estos dispositivos? Porque además crea archivo y crea una memoria, ¿no? Eh, sí, creo, creo que sí, crea creo archivo, crea memoria, pero... Lo que creo que falta muchas veces es el, el punto de vista. ¿Sí? Porque si se genera mucho material, a veces excesivo también. Y hay tanta proliferación... No sé, yo me acuerdo que durante el estallido social había tantas cámaras grabando cosas de diferentes ángulos, y que luego de un momento a otro pues, había otro usuario que subía el archivo pero lo cortaba, entonces ya no había un origen del, del suceso, sino que simplemente quedaba la parte que podía ser ocupada para diversos fines, o sea, un fin de cualquier punto de vista que uno quisiera. Entonces como que ahí, si bien ahí se generaba un cierto punto de vista, el, se pierde la, la, la búsqueda de la forma también, o sea, no, no, obviamente no muchos estaban buscando una forma en el, en el camino, eh, sobre todo ante sucesos así que um, un poco complejos en, en el día a día de la calle pero um, creo que, que todas estas imágenes tan tan, tan proliferantes tan excesivas eh, terminan agotando porque se vuelven lo mismo, de un momento a otro es como ver el mismo hecho con diferentes actores de forma constante, entonces como que Sí, tengo tengo un, un conflicto con eso, en verdad. No, no, no, no tengo una respuesta tampoco, parece. Tal vez, después del momento en que se construyó este archivo, durante las movilizaciones, estos estas, estas, registros en caliente, un poco después de ese momento venga un momento de elaboración sobre todo ese cuerpo. ¿no? Hay una cantidad de imágenes que no todos hemos visto y mucho menos hemos podido montar, relacionar en un, en un relato, ¿no? Tal vez ese momento venga más tarde, tal vez estemos muy cerca todavía de esos registros y de esos hechos. Quiero pensar que es así, y de cualquier manera, eh, pensando en la situación en Chile, que es un país donde prácticamente no hay prensa independiente, ¿no? eh, yo creo que esos registros generaron un canal de imágenes alternativo a la televisión, por ejemplo, que está muy, muy controlada, ¿no? que fue importante para establecer un registro de realidad paralelo a lo que estaban diciendo los medios, que obviamente negaban eh, la importancia del movimiento. ¿no? Y desde luego para denunciar eh, la cantidad de abusos y de, de, de acciones criminales ¿no? que todavía no, no tienen un, eh, condena legal. ¿no? Eh, también son documentos que tienen en muchos casos un valor en esos términos, un valor jurídico incluso. ¿no? Pensando en una situación que tuvo consecuencias bien concretas en ese plano, eh, muertos, heridos, torturados. ¿no? Eh, tal vez esa sea la, los, los pocos reservorios de elementos como para poder establecer una, una, una realidad jurídica que permita condenar esos hechos y que no vuelvan a repetirse en el mejor de los casos. Micha, si estás ahí. Sí, sí, sí, ah. sí. Pero bueno, es que acá se me va la, la onda y ya me perdí la mitad de la respuesta, pero bueno, creo que la voy a tener que escuchar en el podcast cuando salga. Pero bueno, no, eh, pues ahora sí que como si sí me, me, me salí del canal, pues voy a tener que salirme también por la tangente y desviar la conversación hacia... Hacia un poquito el, el, el, el asunto del cine experimental en, en, en Chile en general, ¿no? Digamos, con la experiencia de, de Pablo con el festival, que, que nos, nos platiquen un poquito cómo, cómo ven la cosa. Nosotros acá en México, pues de repente sentimos que hubo un boom estos últimos años. Surgieron otros festivales también de, de cine experimental y como que la pandemia ayudó bastante a que la, la, el, los cineastas establecidos y, y, y digamos tradicionales de repente dijeran, ¡ay, el archivo! ¡Ay, también podemos hacer películas sin, sin gastar un peso, ¿no? Y como que revalor, revalorar el, el archivo mismo y el trabajo de, de, de, de la reapropiación en, en particular. Pero bueno, ¿cómo, cómo lo, lo perciben ustedes desde allá este asunto? Eh, bueno, eh, yo ya no pertenezco al festival tampoco. Me retiré. Pero, me digas? ¿Cómo está eso? No, mucho muchas cosas que hacer. Eh, pero eh, creo que acá siempre ha habido un, un, una pequeña raíz eh, de cariz experimentales en, en ciertos cineastas. Y si bien hoy en día hay más festivales que abrazan este tipo de obras, eh, no sé, hace 10 años eran menos de 3 menos de quizás que, que recibían así como, como una muestra muy oculta en un subterráneo para mostrar películas de este tipo y ahora como que hay festivales que lo vinculan más pero también está más vinculado a la idea del documento sí, como documental con un una, un giro más autoral, con experimentación formal, etc. Eh, y sí, han salido hartas películas, eh, generalmente chiquitas igual no, no, nadie hace largometrajes así, eh, más, más jugados, sino que son, tienen algunos tintes de, de, de juego con, con diferentes técnicas o, o procedimientos. Eh, lo que sí acá está más en boga, más que el, el, el tema del, de la reapropiación, está el tema de la animación, creo. Creo que al menos en la animación acá en Chile están más jugados en eso que en, en, en apropiar archivos, que igual es súper complejo acá, ¿no? O sea, los que roban de espacios internacionales como ArchiPork o un rodar de películas directamente. Pero la Cineteca no tiene una política, la Cineteca Nacional de Chile no tiene una política como de ceder obras. No, no hay nada claro respecto a eso. Y tampoco hay, no sé, eh, como llamados a concurso para trabajar con obras de archivo, como lo que pasó en Argentina con un, un proyecto de un museo, no me cómo se llama. Eh, no hay nada parecido, ¿cachai? Eh, pero sí se da más el tema de la apropiación en, en, en ámbitos más relacionados a artes visuales, como para mostrar en, en la Bienal de Artes Mediales, ¿cachai? en el mismo Festival Proceso de Rock, son tienden a tener un, un aire más... Eh, más visual que no, no no no tan político no, no hay un, un eh, eh, generalmente son, son juegos visuales o son, son juegos de de, oh, de conceptos que son películas conceptuales de archivo pero no no hay tantos matices como en otros lugares Ya, ya, ya. Bueno, eh, me quedé sorprendido por la, la noticia, pero bueno, seguramente será para, para bien y supongo que estás también dedicado a tu, a tu parte, a tu faceta artística. Ya, ya nos habías compartido en años anteriores una, una pieza tuya también. Eh, entonces, bueno, eh, es, es interesante ver cómo, cómo, cómo eh, esta cuestión de lo experimental se, se resuelve en otros lados. Acá te decía, estamos... Sí, la, igual, ¿no? Hay un, la Cineteca, por supuesto, no tiene una política así como que vengan y apropiense de los archivos, ¿no? Pero bueno, acá, acá sí estamos nosotros como, como bastión, eh, abogando porque, porque vaya uno toque la puerta de los archivos, y si no te la dan, pues no les pidas permiso, ¿no? Para, para hacer el caso, es que no te quedes con las ganas de hacer, que ese es, al final de cuentas, eh, una, una de, las, de, las, de las cosas que sí entendimos que el cine experimental tiene, ¿no? Esta resistencia, no, no tienes este, combatir a las, al, al, al sistema de alguna manera, no quizá este, con, con las herramientas que, de, que te da la repropiación, no simplemente, bueno, la, la libertad creativa que tiene es, es este, pues algo que, que hemos ahogado muchísimo por, por, por explotar por estos lares. Pero bueno, pues no sé, maestro Bunt, eh, usted que siempre sale con su pregunta... Eh, eh, bomba a nuestros invitados para dejarlos con el ojo cuadrado, así como yo cuando eh, se me fue la luz, es el momento para que se les saque de su chistera. <risa> pues, pues ahora o, creo que no tengo... O cuando menos rola, rola los habanos, ¿no? Digo, estás o ahí este, perdiendo que... Los, los habanos, sí, pues es que yo creo que <risa> mi comentario <risa> llegó como más de 100 años tarde... Pero bueno, finalmente en tiempos de Julio Verne pues no había internet, entonces pues ya no podemos eh, fumar habanos ni decir chistes picantes. Eh, pues, eh, pues me, me gustaría si nos, si nos pudieran platicar un poco cuál, cuál es, si, si van a seguir colaborando eh, textos de Jaime, imágenes de Pablo, cuáles son sus proyectos a futuro. ¿Qué decimos, Pablo? Eh, no, sé, o sea, no, no, claro. En, en lo personal, yo creo que la pasé muy bien. ¿sí? Como editando el trabajo y todo, y, y, y, y conversándolo igual. Porque no. O sea, generalmente yo hago los trabajos solo, entonces, como que termino haciendo todo solo y no tengo feedback hasta que lo muestro en un festival. ¿no? pero como el, el, el trabajo que hicimos con Jaime lo fuimos pimponeando de, de esa forma como, como viendo ya esto funciona, ya le podríamos hacer esto también, ya ok. Y, y creo que fue mucho más entretenido en verdad. Y sí, es como un, una idea, pero eh, hay que esperar el libro. No, seguro que vamos a seguir colaborando. Además, hay, hay muchas coincidencias. En realidad, este trabajo fue el resultado de una conversación donde fuimos constatando esas coincidencias. ¿no? Ustedes hablaban de apropiación. Y, claro, este trabajo es un trabajo de footage, de, de metraje encontrado. ¿no? Eh, la poesía también funciona así: funciona a partir del robo. De hecho, hay un dicho, no sé qué dice que. El, el poeta malo copia, el poeta bueno roba. Y yo creo en eso, eh, no solo en poesía. No creo en la propiedad privada de ningún lenguaje. ¿no? No, nos eh, vamos a reapropiar de esa frase, Jaime. El cineasta experimental malo copia, el bueno se roba todo. Me parece bien. Hay una escritora mexicana, que es Cristina Rivera Garza, ¿no? que mm. ha desarrollado esta idea de las escrituras de desapropiación. Eh, sobre la base de una idea que comparto, y es que el, el lenguaje, todo, toda forma del lenguaje, es un bien común. En realidad no, no hay propiedad privada, nadie puede apropiarse, privatizar, digamos, el lenguaje. Eh, entonces todos podemos concurrir y usar el lenguaje como una caja de herramientas, ¿no? Donde podemos sacar lo que nos sirve para, para construir una expresión, un material, un, un trabajo, ¿no? Y ahorita, que, que buenísimo, sí, es, o sea, es, eh, pues es la esencia, no el, el, el, el, perdón que meta tanto ultracinema, pero bueno, más un poco la, la, la, la sombrilla que nos cubre aquí en el podcast y surgió un poco con eso, no con esa idea de, de, de pues en realidad las imágenes no le pertenecen a nadie, le pertenecen a quien las usufructúa y que las usa para decir lo que tiene que decir y que no necesariamente tiene que haber salido de una escuela de cine, ¿No? Porque muchas veces esas cosas, eh, acá en México al menos, durante mucho tiempo fue así: como que, ay, no, tú no eres, o sea, tú no eres cineasta, tú eres, no sé qué seas editorcillo ahí, que le picas a tu compu y armas algo, pero eso no es una película, eso quién sabe qué sea, es un aborto de, del cine. Y bueno, afortunadamente eso ha ido cambiando y, y, y, y tiene, tiene toda la, la, la resonancia con lo, que está, con lo que acabas de decir, Jaime, porque pues, nosotros hemos, hemos trabajado por, por justo eso que que esto es cine también, esto tiene toda la, la, simplemente una forma distinta de hacer cine, pero bueno y hablando de la colectividad, me gustaría que ya, ya este, llegado a este punto, Pablo, nos, y aprovechando el, el, el viaje, la visita nos hablar un poco de Fragmento un Cinema y, y que, nos, que nos cuente si hay eh, oportun, si va a haber una segunda parte, si va a haber otra temática, pero bueno, que nos platiques un poquito. Ahí me hiciste el honor de, de invitarme, yo ahí metí mi cuchara, hay un pequeño cortito. Ahorita aprovechen, está en show hasta el último día del mes de abril, está esta maravillosa película que reúne toda una playa de, de, de personalidades eh, latinoamericanas, y bueno, platícanos un poco, eh, Pablo, ¿qué, ¿qué onda con, con la, la parte 2 y había un proyecto para tratar de hacer una, una parte 2 pero bueno, la vida se interpuso, ¿no? el, creo que justo fue más o menos en el periodo del, del, de la revuelta social, y después vino la pandemia y en verdad como que ahí como que bajaron todos los ánimos de hacer cualquier cosa, pero estuvo presente por un, un periodo de tiempo. Y ahí como que con Daniela Lillo, la directora del festival, lo estuvimos tratando de conversar, tratar de llevar a cabo, pero, pero no, no alcanzamos a concordar nada. Y digo, sí. eh, para nosotros sirvió de inspiración eh, este trabajo, y hemos hecho ahí un par de, de, de ejercicios. Tenemos la, la, una película igual que surgió de, del festival, se llama Manifiesto México. Después hicimos una... Eh, también colectiva, que se llama eh, Méxica erótica y estamos trabajando con el desierto de Simón, ¿no? que también ya nos, nos, nos hiciste favor ahí de, de compartirnos una... Porque creemos mucho en eso, ¿no? creemos en esta, en esta cuestión colectiva, hace ratito hablaba, ¿no? que de repente los largometrajes no experimentales son, son escasos, y bueno, pues nosotros pensamos que esta idea que, que insisto, la, la reapropiamos justo de, de, de la idea de, de, de Pablo con, con Fragmento en Cinema, esta creación colectiva también, también puede ser rica y, y, y, y, y bueno, porque dentro de la, de la diversidad de miradas, dentro de la diversidad de, de propuestas, aunque, aunque estas dos que les digo, bueno, las tres de hecho tienen como una temática central, como que es un hilo conductor simplemente, eh, pues la verdad es que sí se sí disfruta ver cómo cada quien... Eh, entiende, ahora sí como dicen, ¿no? cada quien entiende la, la, la, la, la cosa como le va en la feria, ¿no? así dice un dicho acá en México, cada quien cuenta la, la, la, la historia como, como le fue en la feria y, y eso puede ser una alternativa, no sé, no sé qué tan, la verdad es que nosotros así en festivales importantes, pues bueno, seguimos sin, sin poderla pegar, pero bueno, cuando menos la película sí ha circulado en, en, en, en otros ámbitos y la hemos compartido con colegas de otros festivales y y, y bueno, por ahí creo que también es un poco picando piedra, pero bueno, pues ahora sí que, ahora que estás acá de, de, en el podcast, quiero agradecerte, Pablo, pues por esta por esta idea, ¿no? Que te digo, ya ha inspirado al menos dos proyectos y está, está eh, gestionándose otro. Y, y pues ojalá que ya cuando, cuando, cuando te, te, te des un tiempo, pues no, a lo mejor no fragmento un cinema, pero pues algo y hay que hay que nos invites. el maestro Bond está lleno de ideas, ahorita que está allá en el Monterrey canadiense seguramente será este, eh, estará con muchas ganas de, de colaborar y participar porque al de México Nerótica le dio frío dijo ese tema, no, yo no yo no veo porno Sí, era, eh, fue, fue, un, fue una cuestión moral No, este, fue, fue una cuestión más ¡Híjole! bien mo, fue, una cuestión, fue una cuestión moral, moralina, no, pues sí no, yo estaba por venirme para acá, entonces no sabía qué iba a pasar. Y de haber sabido, hubiera participado, pero bueno, uno, uno no tiene una máquina del tiempo. El cine es una máquina del tiempo, a fin de cuentas, ¿no? Entonces, pues eso me parece harto, harto interesante. Este... Sí, la verdad es que me eh, eh, Fra Fragmentum me pareció un, un ejercicio bien, bien interesante de... Y, y, y también yo creo que hasta cierto punto el, el manifiesto hipervisualista del que hablamos hace ya unas semanas también tiene como mucho esta, este espíritu de, de compartir y de hacer de manera como muy colectiva y como que siento que, que por ahí está la cosa, ¿no? que por ahí está la respuesta de, de, de, de seguir colaborando y hacer pro proyectos que puedan llegar. Pues, si no, a lo mejor de manera masiva las carteleras contra el cine hegemónico, que luego no podemos como, como contra él, pero sí por lo menos que un largometraje pueda llegar a, a más espacios que de pronto los exhibidores son los que no quieren al, al cortometraje, ¿no? Cuando en realidad es como una forma bien, bien interesante de, de, de hacer cine. Pero bueno, no, no sé si eso iba, llevaba, llevaba a una pregunta, pero bueno, este, eh, pues ahí está. Pues usted es el maestro, Maestro Boom. ¿Cómo, ¿cómo vamos de tiempo? Eh, pues estamos bien, yo creo que podemos ir, ir cerrando, este, no sé si, si quisieran hacer una, una reflexión final para ir cerrando la charla. Pablo? Eh, bueno, agradecer principalmente el, todo el trabajo de Ultracinema. Eh, para mí, en verdad, fueron siempre como el... bueno, han sido, son... Eh, eh, un, un referente de lo que cómo debiera funcionar un festival eh, y, y la permanencia en el tiempo eh, y también todos lo, los ámbitos que han ido haciendo o sea, las la, la películas colectivas la sala virtual eh, las muestras físicas eh, y, y eso, muy agradecido de todos y, y simplemente recordar que Godard, cuando hablaba de derechos de autor, hablaba que él no tenía derechos, él tenía deberes. Buenísimo, Pablo. Sí, sí, sí. sí. Hay que, hay que volver a leer ese viejito. Hay que ponerle atención de, de vuelta a sus, a sus locuras. Bueno, por mi parte lo mismo. Agradecer la invitación al diálogo, a la conversación. Eh... Creo que vamos a seguir trabajando con Pablo ahí en este intento por, por, por vincular el cine y la poesía. ¿no? Y a propósito de eso, hay un poeta que también es una admiración compartida con Pablo, que es Enrique Lin, ¿no? quien decía que la realidad es la única película que nos quita el sueño. Así que me parece que vamos a persistir en esa forma de insomnio, tratando de, de hacer cine poesía o poesía de cine, ¿no? Cine de poesía, decía Pasolini. ¿eh? Fíjate, qué bonito es esa, esa, esa frase, Jaime, y yo creo que... Eh, ya, ya me dejaste pensando para la, la siguiente edición del Trascinema. digo, todavía no terminamos esta, ya estamos planeando la que sigue, y ahorita se me acaba de ocurrir el tema para la que sigue. La que, creo sigue. que la, la... Sí, sí, sí, ahorita se nos ocurrió que el post internet y las arañas, y bueno, vamos a ver qué tal pega estar a la edición Hacker, pero esto de cine y poesía, creo que con su trabajo queda claro que, que tiene un montón de, de, de vertientes interesantísimas. Eh, y con esta mirada experimental y la, lo, lo rico que es la, la, la poesía, eh, pues igual por ahí le vamos a pegar a lo mejor para. para no sé en qué año estamos, porque 2024, si ¿sí sobrevivimos a las, a las múltiples versiones del, del bicho que nos vayan a inventar en el futuro, creo que eso sería un buen tema, ¿no, nuestro la absolutamente cine, cine, cine y poesía porque justamente cuando cuando las, los problemas técnicos te atacaron hablábamos justamente de lo poético en el cine como lo cinematográfico en lo poético entonces yo creo que pues ya ya ya empezamos a a pensar, porque justamente hablamos mucho que de pronto queremos tirar la proverbial toalla y ya no hacer nada. Y siempre estas charlas nos sirven para inspirarnos y para convencernos la, de que la verdad, realmente tenemos que seguir adelante. Y la verdad es que sí, yo, yo cada hacer Terapéuticas, perdón. Sí, no, cada semana yo llego al podcast ya con ganas de, ya, que sea el último, ya que se acabe, al carajo todo, al carajo ultracinema y al carajo todos los que no nos pelan. Pero siempre sale uno fortalecido. La verdad es que les agradezco mucho la, la, pres la presencia del tiempo, que se hayan tomado el tiempo y que sobre todo a nosotros nos encanta, ¿no? Yo creo que ya, yo creo que deberíamos dejar de hacer el, el mugre festival, más bien dedicarnos a... ...a recorrer Latinoamérica entrevistando a, a los eso, colegas... Es, eso es lo que yo he dicho, si el, che, si el Che se aventó a hacer su recorrido, ¿por qué Ultracinema? No podemos comprar una combi en algún lugar de América del pues, Sur y empezar a dar tú, la vuelta y pues no estaría mal. No, empieza, em, tú que vives en el primer mundo y que ganas en, en, en dólares canadienses consíguete una combi chocolate, por acá acá las combis que no son legales, le dicen a las combis, a los carros que no son legales, le dicen chocolate, entonces, una combi chocolate, ya pasas por mí y ya nos vamos a buscar a... No, no a está, familia, no está mal, ahí. el problema es que tendría que, ser, tendría que pasar a Estados Unidos y no tengo visa gringa, entonces Uta, bueno. eso ya sería eso ya sería lo pirata de lo pirata, sería yo un, un turista pirata, pero vamos a ver qué es nos pues bueno Además, mientras che, lo resolvemos el Che Guevara hizo la, el, el viaje en motocicleta ¿eh? además sí, pero me dan miedo las motos entonces la verdad es que no me atrevería creo que la combi es relativamente más estable pero bueno este, sí, no estaría bueno, mal mientras, mientras lo resolvemos ya les, ya les contaremos, ya cuando estemos ahí tocando la puerta de su casa es que, es que lo resolvimos, si no, mientras pues, les agradecemos muchísimo que, que, que pasaran a saludar y, y no sé, maestro Bundt, ¿qué, qué, ¿qué más? Pues sí, nada más e, e insistir en el hecho de que pues, ha, ha resultado el, el podcast pues, pues muy interesante para tener una perspectiva muy amplia, no solo del cine experimental en México, sino de nuestra región, porque yo siento que tenemos muchísimas, muchísimas, no me canso de decirlo, tenemos muchísimas... Eh, muchísimos vasos comunicantes entre nosotros, eh, nos hermana no solamente el gusto por el cine, sino nuestra, pues nuestra historia ¿no? en común, y yo creo que es, es siempre muy grato poder contar con la presencia de creadores de todas partes de, de nuestra región. Insisto, nunca me siento extranjero en otros países de América Latina. Les agradezco muchísimo a Pablo, a Jaime, por estar en, esta, en, en el podcast. Eh, yo creo que Fuego, Humo, Ceniza, que está en, en YouTube para quien, lo quiera, eh, quien le quiera echar ojo, yo creo que lo, lo puede ver sin problema. Es un trabajo muy, muy importante. Yo creo que es un trabajo igual a temporal, que yo creo que sintetiza muy bien la historia de Chile en estos casi 50 años. Y yo creo que es un, es un logro, ¿no? Porque no es fácil en 11 minutos de pronto como sintetizar toda la historia de, tan convulsa de un país, de nuestra América Latina, y en el caso, pues, pues de, de Chile que pues nos ha hermanado el festival, pero nos ha hermanado también el cine experimental, pues les agradezco muchísimo y, y va un abrazo hasta Valparaíso. Muchas gracias. Pues bueno, eh, Maestro Bum despida, no se vayan a ir, ¿no? pues, Pablo y, y Jaime, pero pues ya despida como se debe Maestro Bund. Ya, ya, ya, ok, yo me despido como <ríe> se debe. Bueno, pues, eh, pues una vez más eh, agradecer a, a, a, a, a Pablo y a Jaime su participación en el, en el podcast. Agradecemos enormemente pues el, la posibilidad de poder platicar, de poder... Eh, pues dilucidar un poco sobre las dinámicas de trabajo que son muy distintas, son muy variadas y siempre inspiran. Eh, agradecer pues a, a, a Micha que estuvo aquí, eh, aunque con problemas técnicos, pues aquí, aquí, aquí estuvimos. Para variar, para variar. Para variar. Entonces, pues bueno, les, les agradecemos enormemente. Eh, quisiera dedicar esta, este podcast a mi amiga Sandra Camacho, quien falleció el... El año, el, la semana pasada, a eh, la joven tierna era de 32 años y pues ella fue la que me enseñó que era un podcast porque ella tenía uno. Entonces, pues quisiera, quisiera dedicar este, esta transmisión pues a ella que pues, cuando nos volvamos a encontrar hasta entonces, pues ojalá si nos, nos encontramos en, en, en el camino en algún momento. Muchas Gracias. Y pues eh, sigan sintonizando las actividades de Ultra Cinema y de Nada es Original, que es el podcast más pirata de las redes. Dicen por ahí que es lo que es este podcast. Y nos vemos y muchas gracias. Adiós. Adiós. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. El más pirata de las redes.